¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados? Gracias. Un abrazo fraternal de parte de... Así es. Bienvenidos. Elida. Y Rafael, El Rafael. Cavazos. Recíbanlo. Con mucho gusto y Así con mucho es. placer. Con mucho amor y cariño para usted. Claro que sí, con mucho amor y cariño porque aquí estamos precisamente para poder ser de ayuda y <coughs> ser de bendición. Así es. Y pues estaremos hoy finalizando. Este video libro, sexto paso, estamos dando el sexto paso. Yes. Pero, primeramente, bienvenidos, claro que sí. Sean ustedes bienvenidos al espacio de hoy, oramos en Rafaelida TV, sí, dentro de Rafaelida Sean ustedes bienvenidos. Y nuestro correo, pues ahí está: rafaelida TV Así es, y pues bueno. Lo dicho se cumple. Amén. Vamos al sexto paso. <risa> al sexto paso. Pero, mira, seis... aquí, aquí, aquí, aquí abajito. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, no los deditos, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, D Dinos que, nos que, gusta, te gusta. que te gusta. Uh -huh. A mí sí me gusta. D que te gusta. Suscríbete y compártelo. compártelo compártelo, así es. Porque eso es lo, lo hermoso de hacer algo que claro. estamos compartiendo con todos los demás. Con todos, lo que aquí con todos. Estamos haciendo, ¿verdad? Así es, así es, amén. Ay, si sí, acaso ven que se nula tantito, <coughs> la, la imagen no sé por qué pasa, pero pasa. Sí, el, el sol nos ayuda, sí. pero hay veces que entran las nubes <risa> y se opaca okay. un poco. Y nos vamos, nos vamos así aquí es. al sexto paso. Así es. Eh, de este videolibro. Videolibro, sexto paso, eh, Con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Ah, y es, sin correcto. más preámbulo nos vamos al libro nos vamos al, al libro porque sí, al vamos paso. a hacer unos cuantos comentarios adicionales uh -huh, a, uh -huh. a lo del libro eh, porque queremos que usted quede bien entrenado y capacitado para amén, amén así es correcto sí. es el plan ese ne propósito necesitamos este mucha gente que, que, que pues uh, Conozca, que conozca al Señor, que, que conozca de las Escrituras, que se interesen por conocer aún más, para conocer aún más a nuestro Dios. Así es. Y, y necesitamos este colaboradores, necesitamos guerreros de oración. Así es. Y no es por lo que veo, necesitamos más luz aquí. <ríe> <ríe> Estamos okay. ahorita así. que la, la imagen allá, usted no la pueda estar viendo bien. Y nos vamos al tema. Es. Sexto Así paso. Es. Sexto paso. Bien. En este sexto paso solo queremos enmarcar la gran necesidad de orar uno mismo. Usted, querido lector, tiene la necesidad de orar por sí mismo y de orar por otros. Yo tengo la misma necesidad de orar por sí mismo, por mí misma y orar por otros. Qué gran privilegio el de poder realizar la oración de intercesión por todos los que queremos y amamos y el podernos convertir en embajadores del reino de Dios. Aleluya. Ah, imagínate. Así es, amén. La, la escritura, ahí nos lo enseñan, no sé si lo puedes ver rápidamente, no lo tenemos ahí escrito en, en, en los pensamientos, pero uh -huh. cuando Pedro nos dice esas palabras, ajá, uh -huh. Este, que somos precisamente eso. Eh, Embajadores, un somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido sí. por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ajá. Amén, así es. Lo dijo de <ríe> memoria, yo lo voy a leer. <ríe> para Amén. que vean que es. Amén. Más vosotros, ustedes uh -huh. nosotros, sois linaje escogido. Uh -huh. Cuando estamos en el Señor. Escogido, cuando estamos en el Señor, cuando hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y en sus corazones. Sí, amén. Okay. Somos linaje escogido, no, no somos cualquier eh, cucarachita por ahí. No no, no, no, no, no, no, no, no, no. Somos un linaje escogido. Amén. Qué privilegio, eh. Real sacerdocio. Amén. Wow. No. Mm, mm, precioso. Real sacerdocio. Pueblo amén. adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a, a su, su luz, luz admirable. admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo. Sí, amén. De ayer sí. para atrás. No éramos. Dice. Pueblo. Eh, que en otro tiempo no éramos pueblo. Para ser pueblo de Dios. Así es. Es requerido. Es indispensable recibir a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón. Amén, amén, amén. Ese es el paso es. número uno y el único paso que tienes que dar. Correcto, así es. Ahí sí es el uno y el dos, no hay más. Nada más. Ya es el otro paso y ya estás adentro. Amén. Aceptar al Señor Jesucristo en tu vida y en tu corazón para que puedas ser este pueblo que dice la Biblia amén, a través del apóstol Pedro para poder ser. Un, sí, linaje escogido, un linaje escogido, honra real sacerdocio Una nación santa Un pueblo adquirido por Dios ¿Por qué somos uh -huh, adquiridos por uh -huh. Dios? Porque Él dio a su Él se humanó en Cristo Jesús sí, amén. Se dio a sí mismo por nosotros Y al recibirle Él nos adopta como sus ah, hijos amén, Nos adopta amén, como su es, pueblo Así es Pero ahora sois pueblo de Dios Ahora ya somos pueblo de Dios Nación santa Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia uh -huh. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. Entonces, imagínate, mi amado, mi amada. ¡Qué gran privilegio! Nada más por aceptar al Señor Jesucristo en tu vida en tu corazón. Y vivir la vida que Él quiere que, que vivamos. Amén, así es. Aquí están todas las instrucciones para vivir la Correcto. vida que Dios quiere. Que tú que y nos, yo y todo el mundo nos demanda lo, lo, que vivamos. Lo vivamos. Sí. Amén. ¿verdad? Entonces... Amén. Si te sales de aquí, de, de, de estos pensamientos, uh -huh. si tú te sales de, de, de, de la receta de Dios, no esperes lograr este objetivo. Uh -huh. Esto es definitivo. Así es. No se trata de religión, se trata de la relación personal que tú puedes tener con Dios a, a través de Jesucristo por medio del... De lo instructivo de él, que es las Sagradas Escrituras. Amén, así es. Eh, continuamos sí. con esto. Continuamos, bien. Eh, la falta de escudriñar las Escrituras, el desconocer su contenido, nos limitamos, pero el conocerla, el estudiarla, nos capacita. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, Capítulo 2, versículos del 9 al 10, que nosotros somos linaje escogido, nos dice que somos sacerdotes del rey, nos dice que somos una nación santa. Además nos dice que somos un pueblo de Dios que ha adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dice también que antes no éramos nadie, pero ahora somos pueblo suyo. Pueblo de Dios, lo que acabamos de... de Así mirar. es. Uh -huh. Sí es. Qué sí. gran gozo poder ser del pueblo de Dios. El poder ser embajador de su reino. El poder anunciar las virtudes del Dios excelso. Este mismo Dios que con amor eterno y sublime nos amó de tal manera sin merecerlo nosotros que dio a su propio Hijo, Jesucristo, para que creyendo en Él, que nosotros no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna por medio de su Hijo, Jesús. Uh -huh. Y en la palabra de Dios, encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 5, estas palabras, que Dios elige a los pobres, para que sean ricos en fe, pero también dice... Que para ser herederos de su reino Ya que Él lo ha prometido A los que le aman Así es Entonces, Amén. Por, por eso Leíamos Compartíamos y, y qué hermoso es también allí En Juan 3.16 eh, Sí Que dice porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿sí? a, a, Así es y, y también lo voy a leer Para que quede Bien Bien impreso aquí a través claro, de video. Por eso es un videolibro. Uh -huh. Entonces dice aquí: Porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque uh -huh. ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Uh -huh. Para todo aquel que en él cree no Así se es. pierda. Entonces ahí está el creer y el recibir. Exacto. Más tenga vida eterna. Estamos llamados para una vida eterna, mi amado, sí. mi amada con Dios a través de Cristo Jesús. Por eso, cuando él dice, yo soy el camino, yo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Exacto. No le busques por otro lado, es por aquí. Uh -huh. Vete por lo que dicen las, las Sagradas Escrituras. Así es. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo Amén. sea para salvo, por, mundo él. Sea salvo y, por él. Tú y yo y todo mundo. Okay. Así es. El que en él cree, Amén. el que en él cree, dice, no es condenado. No, no es condenado. Pero el que claro. no cree, pero el que no cree, el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, único, hijo de Dios. Unigénito es lo que Así, significa único. único. Uh -huh. Amén. Porque es Dios humanado en Cristo Jesús. Sí, amén, así es. Entonces no puede haber otro. No, no puede, puede haber otro Dios. No puede Entonces, haber otro. Entonces, y esta es la condenación, que la luz uh -huh. vino al mundo. Por eso estamos anunciando esto. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Uh -huh. Así es. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Entonces, los Así que es. nos ponen ahí que no les gusta, porque están en tinieblas. Pues sí, pues, o sea, la falta de, de, del de conocimiento, conocimiento. La falta de conocimiento. Cuando tú le pones, no me gusta, ya te estás condenando. Pues sí. Y no es cosa mía. No. La Biblia lo dice, ¿verdad? Es palabra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene... A, a la luz porque sus obras no para que no sean reprendidas pero pues ya Dios te reprende y, y te dice ¿eh? pues estás es. fuera sí sí sí al desecharte ya Dios por tu actitud sí no pues queda fuera lo siento mi amado mi amada a ti que te gusta poner no me gusta pero si te A Dios, al menos que sea arrepentido de corazón, entonces el Señor le perdona. Pasas. Claro que sí. Pero primero tienes que arrepentirte para que haya el pase. Si no. Amén. Te quedas ahí con la condenación. Y no es que no queramos hacerlo. Es que la Escritura enseña y dice lo que hay que hacer. Amén. Amén. Así entonces, es. si tú Así no te es. quieres a, a, aferrar a la palabra porque prefieres tener tu nada más tu religión. Uh -huh. ¿Cuántos matan a través de, de su religión? Uf. ¿Cuántos viven una vida tan, tan desastrosa? Tremendamente A través de su religión Así es ¿Por qué? Porque les falta la relación con el que da vida Amén, Amén. así es El que te da la paz, el que te da la confianza El que te da la, la seguridad, seguridad el, el que te ofrece la vida eterna Oye, pues ¿qué andas buscando por otro lado que no, donde no debes de buscar? Claro, claro Vamos a lo que sigue. Así es. Bien. ¿Qué tanto amas a Dios, querido lector? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Amas a Dios con toda tu alma? ¿Y amas a tu prójimo como a ti mismo? Si amas verdaderamente a Dios y a tu prójimo, lo menos que puedes hacer por él o ellos es orar e interceder ante su necesidad espiritual, familiar, física, financiera o de cualquier otra índole, estimado lector. Deseo hacerle una propuesta ahora mismo. Pero antes de irnos a la propuesta, cuando dice aquí, por tanto, ¿amas a Dios, querido lector, tu amiga, tu amigo? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Amas a Dios con toda tu alma? ¿Y amas a tu prójimo como a ti mismo? Mira lo que dice ahí Lucas, capítulo 10, del 25 al 28. Nos dice así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Ahora, ¿cómo lo estás leyendo? Eso es lo, lo importante. Sí, es, así es. Y, y aquí yo me voy a atrever a decir algo que también a muchos no les va a gustar. Uh -huh. De antemano lo, sí, lo, pues, lo decimos porque esta es toda una realidad. Amén, así es. En todos los años que tenemos de conocer del Evangelio, también sabemos que hay una diversidad enorme de creencias y de religiones. Sí. Ahorita sí. mencionábamos algo. Así es. Ok. Cuando ese intérprete de la ley viene a Jesús, uh -huh. pero dice... Dijo para probarle, como o sea, diciendo, a ver qué tanto me dice este. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaba menospreciando uh -huh. al Señor Jesucristo. Sí. Porque él era un intérprete de la ley. Un intérprete, era un intérprete de la ley. No era Joaquín Chango. No, no era, era un intérprete exacto. de la ley. Y él le dijo, uh -huh. le respondió con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Uh -huh. Bueno, ¿cómo lo lees? Así es, correcto. ¿Qué está escrito aquí en la ley? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo lees? Y dependiendo de lo, como tú le des la interpretación, cómo lo entiendas. Uh -huh, uh -huh, ahí está. Esto que tú vas a pensar y por eso hay es, es, que tanta doctrina tan errada por la interpretación que se le da a correcto, la Sagrada escrituras. Así es, así es. Nada más por así esa razón. Es, así es. Y decimos ahorita, y hay quienes En su sí. doctrina Hasta matan en el nombre de Dios Sí, sí, sí, sí o sea, Error Error, Rafa, error, error tremendo, tremendo Entonces Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas uh -huh. Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Wow era un intérprete, sí, sabía esto. Sí, ajá. Pero no lo hacía. Pero no lo hacía. No lo hacía. Uh -huh. ¿Por qué? qué? Le dijo? Y él le dijo. Bien, has respondido. Haz esto. Haz esto. Y, vivirás. y vivirás. Gloria al Señor. No le dijo nada. No le dijo nada. <risa> ah, sí, eso es lo que tú lees. Lo Ay. estás interpretando bien, lo estás interpretando correcto. Ah, bueno, pues haz esto y vivirás. Uh -huh. Entonces, mi amado, mi amada, ¿qué te estamos diciendo? ¿Amas de veras? Sí. Como te lo decíamos ahorita. Así es. ¿Amas? ¿A Dios? ¿Le uh -huh. amas de todo corazón? Uh -huh. ¿Le amas con todas tus fuerzas? ¿Le amas con toda tu alma? Uh -huh. ¿Y amas a tu prójimo? Ay, mi amado, ¿por qué crees que hay tanto divorcio? Sí, no, pues. Oye, si no puedes amar con la que te acuestas. O con el que te acuestas. No, pues ya. Con el que se supone que tiene los hijos que tienes. Que se supone que comen en la, en la misma mesa. Y si andan sí, divorciando. Andan de adúlteros Andan eh, haciendo cosas indebidas. No, no, pues. Se golpean. Se, se, se maldicen. ¿Dónde está ahí el amor? <risa> ¿Dónde está? ¿No está? Ha estado en ausencia, completamente. ¿Me entiendes? ¿No estamos explicando? Completamente. Mi amado y mi amada, cuando nosotros vamos a aplicar la escritura, la, el recetario de Dios para Amén. nuestra vida, Amén. Pues ¿cómo yo no voy a amar a esta mujer? Si sí, es con la que yo me cuesta y, y tuvimos nuestros hijos que tenemos. Y Bien, el fruto de eso. Es. Ahora tenemos hasta nietos. Claro. Y mañana el pasado... A, hasta, mis nietos. Va a haber mis nietos. Esperamos así conocer a es. alguno de ellos. Uh -huh. Así es. Entonces, Entonces imagínate. Ya ven cómo es me quieren. <risa> Entonces, imagínate. ¿Cómo no voy a quererla? ¿O cómo no me va a querer ella? tenemos que hacer no, lo claro. que tenemos que hacer y punto amén, amén, amén amén así es y en esa juventud que tenemos nos seguimos amando claro que sí porque todavía no es llegamos que a los cien el amor nunca deja de ser pues, en el Señor todavía no llegamos a los cien años pero <risa> para allá vamos el amor nunca deja de ser entonces mi amado, mi amada ¿por qué crees que te queremos enseñar a orar? Necesitamos que haya un ejército Bien. de Dios Que sepa orar Para poder para realizar ese tipo de trabajo Para ayudar a muchísima gente A millones y millones de gentes En todas partes del mundo Bien. Hace falta aquí en Estados Unidos Hace falta en México Hace falta en Colombia En Venezuela en, en Chile, en Perú En, en Argentina, en Brasil En, en España en, en todas partes Es global, es mundial todo entonces hace falta gente que quiera. Amén. Y sigo Ahora, viendo que, con, que se me oscurece aquí la pantalla. Contrarrestar de, las obras de Satanás. Del, del monitor, como que, pero no se nos va a ir la luz. No, porque, no, no. no. <ríe> Satanás que quiere. No, que, que, lo que pasa que es el ahorita el tiempo. No, no, no sé, pero yo siento que se me, me oscurece aquí la pantalla. <ríe> pero seguimos en la luz. Ah, Seguimos amén, en Cristo. amén, amén, amén, en, así. Entonces, es. mi amado, mi amada. Eso es lo, lo, lo importante de lo importante. Tratar de enseñarles a orar. Y por eso estamos haciendo este videolibro video para ustedes, amén. para que ustedes también lo compartan con otras personas. Así es. Denle los links para que eh, compartanlo, diles, compártanlo, compartanlo. claro que sí. El libro es muy, muy pequeño, importante. pero se lo estamos ampliando. Se lo estamos ampliando con sus comentarios para que Así tengan es. más Más alimentos, para que tengan más carne. Correcto. Para cuando agarren el, el hueso, no sea solo que tenga suficiente que carne tenga, para que amén. se ahí, para que se alimenten Así de la es. palabra de Dios. ¿Y le seguimos? Claro. Ok. Le seguimos. Te invito a hacer un pacto con Dios. Amén. Si sí, hagan un pacto con Dios ahora mismo. Dígale a Dios que a partir de este momento usted se va a comprometer a orar, que tomará todo el tiempo suficiente, ya sea por la mañana o en el mediodía o en la tarde o por la noche o a la medianoche y que estará orando por las personas que usted ama, quiere, estima y conoce. Yo me Aleluya. supongo que tienes un grupo de personas para empezar, tu propia familia. Tu propia familia. Todos tenemos siempre gente. Claro. Los vecinos, Amistades. los compañeros de trabajo, eh, los familiares, eh, las personas que... Si haces una fiesta, si estás en tu casa por la cuestión de un cumpleaños de alguien, de un, niño. Eh, de un niño, lo que sea, siempre vas a tener invitados. Así es. Entonces, Así es. si tienes Hay gente, que compartir. tienes gente por quienes orar. Y si ya conocen del Señor, entonces únanse para orar por otros. Claro. Por los que no conocen de Dios. La unión okay. hace la fuerza. Amén. Mi pacto con Dios aquí está. Mi pacto con Dios. Yo. Ahí voy a poner mi nombre, tu nombre. Ahí va tu nombre. Me comprometo delante de Dios que a partir de esta fecha, pones ahí la fecha, Estaré orando intensamente por mis familiares y amistades, por la salvación de sus almas y para que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahí va mi nombre y firma. Así que o sea, tú. Tu nombre, tu firma. Con que pongas tu propio nombre. Arriba y abajo. Ya estás haciendo esto, un documento válido sí, delante de Dios. un pacto. Con Entonces. Dios. Así es. Imagínate, hace más de 20 años el Señor nos dio es primeramente como una reflexión, lo hemos dicho, uh -huh. y después lo hicimos en este pequeño libro. Muy pequeño. Sí. En realidad no, no son más que, aquí son 28 páginas, uh -huh. es todo. Estamos ahorita en un re rediseño del, del libro este. ¿A quién se lo vamos a, a regalar? ¿A las personas que se comuniquen con nosotros que están haciendo el pacto? Claro, claro que sí. Y les vamos a enviar en un PDF este material. Amén. Así ¿A quién es. más? A las personas que nos hagan un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Y que hagan un pacto con nosotros de orar por otros. Amén, así es un compromiso. ¿Para com qué lo quieres? Un compromiso de verdad. Y ya la información ya la tienes ahí en el video. Amén. Ya está ahí toda ahí la está. información. Ahí está. Entonces, mi amado, mi amada, esto es lo que tienes que hacer. Escríbanos Exacto. y dinos. Yo, yo me uno con ustedes. Y me, comprometo. me comprometo. Dinos, dinos. Y me comprometo. yo Me comprometo. Eh, como te eh, llamen, María, Juan, Lupita. Como te, llames, ¿verdad? como te llames. Yo me comprometo a estar orando por X, Y, y Z. Y, y dí, dínalos, dínalos. Entonces y te suscribe a los círculos de, de oración. ¿Sí? Y, y nos escribes precisamente aquí, rabáelia Rafael. TV uh -huh. gmail.com, para poderte poner en los círculos de oración. Amén, así es. Para que estemos juntos en la misma sintonía. Así es, correcto. Entonces, Escríbenos por favor Escríbenos Y haz de cuenta que al ponerse el correo uh -huh. Haz de cuenta que ya estás firmando tu pacto Amén Entonces Así es Y, y esto para, es para leerlo uh -huh. Léelo Ahí lo vas a tener también en el libro eh, Pero si no Ahí lo tienes en el video Dice, Y Dios sí, Dios, Dios sí responde a, responde a, a nuestras oraciones Y sí quiero compartir ahí Precisamente este, es eh, el libro de San Juan, capítulo 11 versículo 42 y uh dos, -huh. ¿sí? Eh, donde Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Esto es cuando Lázaro, uh -huh. ¿sí? Uh, que está alrededor para que crean que tú me has enviado, ¿sí? Uh -huh. y, y luego ya sigue ahí. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. O, o sea, I, se, imagínense. Está tremendo. Estaba el, el hombre atado porque pues sí, no no pues... sé, porque el, el cuerpo hace algunos movimientos. Uh -huh. Ya cuando. Sí. Cuando ya se está estirando, ya, como dicen. ¿verdad? Ya frío. Ya frío. Así es. Pero, ¿cómo sale? Dice la Biblia. Uh -huh. Atado de pies y manos. Atado. Y envuelto. En un sudario, en una sábana. Un... Oiga, ¿y cómo vio la salida? ¿Y cómo caminó? No. Eche ese, ese trompo a la uña, como dicen. Ahí en el rancho. Así es, y, y así El es. hombre se flotando entonces. Uh -huh. Nada más a la voz del señor que dijo, Lázaro, sal, uh -huh. fuera. Amén. Sal, fuera. Amén. Y el así hombre salió. salió. Aleluya. Esto no es para que veamos lo que tiene de autoridad uh -huh. cuando se da la palabra. Sí, lo único que le dijo a la gente que la gente podía hacer era desatarlo, nada más, y ya, y listo. Y lo dejaron ir y el hombre caminó. Y por eso dijo, este, dice, yo sabía que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud de que, está que está están... alrededor, uh -huh. Uh -huh, ¿sí? Para que crean que tú me has enviado porque no, cre, no, no creían. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Es Dios mismo. Amén. Amén, amén. Y Dios sigue siendo el mismo a través del Espíritu Santo porque dice es que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Así es. El cual tenemos no de nosotros, sino que es, que de, es, de, es de Dios. Ay, es de nuestro gracias, Padre, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Uf, gracias, Padre. Qué bendición. ¿Qué bendición, mi amado, Dios Dime si esto no es una bendición. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Ya, para irnos eh, eh, arrimando al final. Mm. Parafraseando el pasaje de Marcos 11, 22 al 26, estimado lector, en este ejercicio que sigue, ponga su nombre sobre las líneas y reciba de Dios su petición. Respondiendo, Jesús le dijo a, como te llames, Pedro, María, Juan, tened fe en Dios, porque de cierto te digo, Juan, o María, o, o, o Pita, como, como te llames, si le dices a este tu problema, quítate y échate en el mar, y tú, Pedro, María, Juanita, no dudares en tu corazón, sino que tú María Juanita Pedro creyeres que te será hecho lo que tú dices entonces lo que tú digas te será hecho amén se, se fijan este mm -hmm. es un ejercicio de fe de confianza, de seguridad entonces cuando nosotros estamos poniendo aquí para, para, para, para facear eso aquí está entonces Después de una le dijo, a, a, a, tú pones ahí tu nombre, uh -huh. ten fe en Dios. ten fe en Dios. Amén. Porque si cierto te digo, ¿a, quién, a ti, a ti que estás viendo el video. Amén, amén. Que si ese es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Uh -huh. ¿A ¿Cuál es? Adulterio, fornicación, inmundicia, eh, idolatría, hechicería, eh, Problemas de finanzas, problemas de drogas, de alcohol Tienes que arrepentirte Y si, si tú le dices hace tu problema Quítate y échate fuera de, ah, de mí Amén, amén, así es Y creyeres, Tú, tú, tú Y creyeres que será hecho lo que tú Lo que tú digas Entonces lo que tú digas Te será hecho Sí, amén Y me recuerdo otra vez de amen, Bartimeo amén cuando decía, ten misericordia de mí, hijo de David. Y gritaba. Y ya cuando lo hermanos ahí con, con Jesús, dijo, bueno, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pues la dice. Ah, bueno, si eso es lo que quieres, pues, pues recíbela. Específico. ¿Y qué pasó? Pues la recibió. La recibió. Le dijo, y le dijo, tu fe. Tu fe. Tu fe. Tu fe. Tu fe. Tu fe. Tu fe. Fue la, la que sea. obró. Amén. Tu fe. Así es. Tu fe, mi amada. Tu fe, mi amado. Aleluya. Por eso tú, tú tienes que dar tu nombre. Señor. Tienes que comprometerte con Dios. Sí, es personal. Y sigue diciendo aquí. Y sigue diciendo, por tanto, te digo, Pedro, José, María, que todo lo que pidieres orando, créelo que lo recibes y lo tendrás. Y cuando estés orando, María, Pedro, Juan, Perdona si tienes algún resentimiento contra X persona para que también nuestro Padre que está en los cielos perdone nuestras ofensas para que si tú... ¿Porque si tú? Sí, porque si tú no perdonas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Es muy importante. Así es. Perder. Entonces, ¿cuándo estamos diciendo aquí? Pues si tienes algún resentimiento contra alguien, es como cuando dice, si sí te perdón, pero no se me va a olvidar. Ah, ah. ¿Así no, no funciona? No, no, no, no, si no yo funciona. yo te digo, perdóname. Sí, pues. Hay perdón. Perdón. Es olvido. Claro. Entonces. Pero cuando ores, perdona. Amén, así es. Y si alguien te hizo daño, perdónale. Perdónale. Perdónale. Dice en la él. escritura que asco, asco de fuego pondrá sobre su, sobre su cabeza. Ora por él, perdónale y ora por él. Pero no lo hagas para que le ponga el Señor el, ese fuego en su cabeza, no. sino, o sea, esas brasas, esa lumbre. Mm -hmm. Sino, ama a tu prójimo. D Dentro de sí él, él, él va a sentir el, el amor. Sí, porque no ha faltado quien me ha escrito y me dice: Es que ya no lo aguanto. Aguas. No digas eso. Mm. Mejor oran por él. O por ella. Sí, sí, sí. O por mejor, tu vecino. O por tu suero, por tu suegra. Por quien tú tengas alguna dificultad, alguna diferencia. Por eso es, este ejemplo es, es bien hermoso. Así es. Entonces, me... a, a, en el video de, de, de ayer uh -huh. eh, les decíamos... Quería tener una frase que, que quería compartir con ellos, y aquí sí. está en el libro también. Y es esta. El propósito de uh -huh. parafrasear este pasaje es con el único fin de poderles enseñar a orar. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que reciban de parte de nuestro Dios la respuesta tan anhelada. anhelada. Esa respuesta que tanto uh -huh. se sí. anhela, se desea. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso precisamente. Exacto. Estar en esa comunión con en Dios esa estar comunión, En esa, en, en en esa, esa comunión relación Perfecta relación. con Dios amén, amén. A través de la oración A través de la lectura sí, amén. Y mm. también En la asistencia A la casa del Señor A su casa de oración exacto Así debe de ser Tal vez el templo donde vas No se sí, llame casa de oración mm -hmm. Pero como si llame si es Templo Betel, es Betesda o como se llame, eso es lo de menos. Uh -huh. Al fin y al cabo los nombres se los puso la gente, los pastores o los hermanos o los amigos que, que, que pusieron, va, este templo lo vamos a poner así. Uh -huh. Pero debe ser la casa de oración. La casa de oración. No que, que le pongan como nombre, sino es su casa de oración, Amén. porque allí se debe de orar. Ahí se debe de orar, claro que sí ahí se debe de clamar ahí se debe de gemir delante claro del altísimo que sí, amén. y cuando tú vas a ese altar que ya se han perdido mucho en el, muchos en muchos lugares perdido mucho, sí. ya ya los altares ya que si no existen en, en, en los templos modernos de, de los, del día los... de hoy pero cuando tú vas y doblas tu rodilla uh -huh. y puedes ahí llorar delante del altísimo uh -huh. Dios ve eso Claro, y claro. te bendice. Amén, claro que sí, bendice. Ojalá que vuelvan claro los altares sí. en, en los templos. Hace mucha falta. Indiscutiblemente que hacen falta. Claro que sí. A lo mejor cantan muy bonito, a lo mejor danzan y uh -huh. hacen muchas cosas. Pero cuando tú doblas tus rodillas delante del Altísimo y le dices, Señor, aquí estoy, que tu alma se es, derrama delante de Dios. Amén, amén, así Ojo, es. Pues, es Eso es, es, precioso, eso es, es precioso es precioso, emoción Así es Poder llegar a la presencia del Señor Y bueno, pues Así es Así es La oración de intercesión, Ajá. vamos a querer Continuar orando por ustedes Intercediendo Y ese es el, el otro correo Donde también nos puedes escribir Así y es. si lo haces en los dos, mejor. Así es, en hoy.oramos.com. Solo denos sus datos más completos y cuál es su necesidad. Haz su nombre completo, su correo, ciudad y país. Pueden añadir su teléfono o celular. Skype con su clave, si lo tienen. Mm -hmm. Exacto. Así es. Entonces, tú escríbenos. Hálo allá a Rafael TV o a hoy oramos, hoy punto oramos, punto oramos. Estás, estás separado por un punto arroba el hoy gmail. hoy punto oramos uh -huh. arroba gmail. Com. así ¿por es. qué razón? porque te vamos a poner en los círculos de oración en, en ambos lugares así es, amén si estás en los dos, Correcto. perfecto, no importa mejor para ti claro que sí entonces, de esta manera estamos terminando y... este videolibro compártelo también, suscríbete. Pero no te y olvides, compártelo. no te olvides, que este libro es tu recetario de Dios amén. para tu vida. La Biblia, la palabra de Dios. No te olvides, eso más la oración, tienes la comunión con Dios. Amén, amén, así es. Así es como se tiene esa relación, Dios hablándote a través de la palabra y tú hablando, eh, hablando con Dios a través de tu oración. Así es, Entonces, correcto. Y Dios te responde, créelo. Dios responde, créelo. créelo. Dios créelo. responde a las créelo. oraciones. Dios sí responde. Amén. Y pues nos vamos Señor. a la oración. Sí, amén. Queremos terminar esto orando y quiero darle gracias a Dios. Queremos darle gracias a Dios. Queremos darle gracias al Señor por esos seis pasos, por la culminación por ese de este libro, pequeño libro que el Señor nos dio y que después de tantos años estamos haciendo de un video. Amén. Alabado Entonces, y glorificado sea el nombre del Señor. No podemos la más que honrar y, y glorificar el nombre del Señor. Amén. Me voy a tomar de la mano con mi esposa. Amén. Aquí está, bien. Así es. Para orar e interceder por ustedes y dándole gracias al Altísimo. Amén. Por lo que hasta aquí Él ha hecho con Aleluya, nosotros. gloria a su nombre. Mi Dios, el Señor. cuánto le adoramos y Alabamos le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Señor, gracias, Señor que Padre. quien vea este, estos gracias, videos. Señor. Sus bendiciones, Señor. Que reciba la bendición suya, Padre sí, Santo. Sí, Señor. Y quienes se enseñen sí, verdaderamente sí, eso, a orar señor, señor. y a tener una relación personal con, con usted mi Dios, a través de Cada recibir persona, a Cristo Jesús señor. en su vida y en su corazón. Premieles, Señor. Sí, Señor. Premieles. Sí, Padre, premieles. Dándoles premieles, la bendición que ellos anhelan y desean. Sí, mi Cristo. Y a ti, te digo, amada, que ha escrito, Santo, a ti te digo, mi amada, A ti te digo, mi amada, tú que nos has escrito, manos, Señor, conceda, ¿O que nos vas a escribir? Las por las fe, que hay en cada corazón, Porque dice la Biblia. Dice la palabra de sí, Dios Señor. en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza, la certeza de, lo espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, aleluya, Aunque tú lo no es lo estés viendo mío. en ese instante, en ese sí, momento, Señor. Por la fe, gracias, recíbelo. Padre, gracias, Señor. Y reciba, empieza a darle gracias al Señor. Empieza a declarar la victoria de sí, tus finanzas. Empieza a declarar la victoria en tu matrimonio. Empieza a declarar la victoria sobre tu hijo o tu hija el que, anda drogas, de Jesús. que anda en drogas, que anden en el alcoholismo. Empieza a declarar Jesús. la victoria Créela. sobre tu felicidad. Créela y empieza recíbela. Empieza a declarar que tú sí, eres una santa o eres un santo en el Señor, empieza a creer y empieza a declarar, empieza a declarar que, que tú eres Confiesala. algo diferente sí, ya, que antes no lo eras, pero sí, que de señor. hoy en adelante tú sí, lo eres señor. en el Señor. Sí, así es, Padre. Y Padre, bendice, bendice a cada persona, señor. señor. Premiele su fe sí, mi Así como Bartimeo, no importa sí, qué problemas de salud tengas. Oh, Dile, señor. señor, esta es mi necesidad sí. y yo recibo la respuesta. Aleluya, puede ser cáncer, es. puede ser sida, puede sí, ser señor. cualquier Nada problema de, de enfermedad, usted, que diabetes, que cualquier artritis, que cualquier enfermedad. Sí, señor, tú declaras la, Señor, declara, y declara que ya eres sano, sano, que ya eres sana. Sana. Declara la sanidad de en esa, el nombre de Jesús. De ese problema que te ha estaba sí, ahí. Señor. Provocando el dolor, malestar en que el de Jesús. te estaba destruyendo Que te estaba sí, señor, maltratando tu vida Todo en la cruz del Calvario Recibe la bendición Sí, en recibe la padre, bendición en, en el nombre, nombre del, del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Amén Compártelo por favor este video Aleluya. Y que vean todos los seis videos Así es y que el Señor me les bendiga por estar con nosotros. Nos llenamos de gozo Amén. el poder compartir con ustedes esto. Nada más por amor. Amén. Gloria al Nada Señor. Más por amor. Por amor. Ese amor tan grande. Y yo lo recibí de gracia de parte del Altísimo. Amén. Te lo estoy compartiendo aquí, Así a Así es. A través de este material. Si no tienes ese libro. No importa. no importa. Tienes más aquí en el video. Amén. Correcto. Así ¿Tienes es. Tienes mucho más que lo que está aquí escrito. Así es que recibe la bendición. Recíbela. Recibe la bendición. Es tuya. Es un regalo de Dios para tu vida. Sí, amén, así es. Pero no te es. quedas con eso. Solamente tú. Compártelo. Compártelo. Y danos un siempre. me gusta y suscríbete. Suscríbete. Y permite que Dios te bendiga también por hacer eso. Así es, amén. Bendiciones, eh, pues. bendiciones para todos. Les enviamos un, un abrazo, un cariñoso saludo en el amor del Señor. Y esperamos que esto venga a serles de, de grande bendición a ustedes y a las personas que ustedes lo compartan. Y sigan ustedes eh, viendo y escuchando estos videos que sabemos que esto es un regalo de Dios ya, en, en cuanto a cantidad de videos ya sumamos así 450 ya o algo así y, Amén. y vamos a continuar con la vida del Señor haciendo videos Amén. y apóyense en la oración en algo que les voy a decir así es apóyenos queremos cambiar de, la escenografía queremos cambiar esta televisión queremos una más grande para que se, estas imágenes preciosas que ponemos a Aquí Tan o la información que ponemos eh, Preciosas disfrutar imágenes mejor. Amén. Y tener más equipo Para más y mejor iluminación Porque estaba viendo yo Aquí el monitor que sí. Se está oscureciendo Entonces <risa> sí. eh, que, que esto no, no nos puede Porque es falta de una sí, mejor que no, iluminación Que no se opaque más, sí. más, uh, Y es que como tenemos las ventanas abiertas Y hay luz y todo Pero como ahorita están las nubes Se van y se vienen entonces Entra ese... Y tenemos luces, pero no son las más adecuadas. Uh -huh. eh, pero oren por nosotros también, ustedes. Apoyen con su oración para que Dios nos provea las finanzas para así seguir es, creciendo esto para la gloria del Padre. En amén. Así es. Confiamos así en el Señor que así. Bendiciones y. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo Un para abrazo para fuerte para todos. Hasta el próximo video. Me gusta, compartir y suscríbete. Suscríbete. Claro, claro que sí. Ok. Dios te bendice.